Segundo principio, los contratos voluntarios benefician a ambas partes. Una consecuencia directa de aceptar que el valor es subjetivo es que siempre que haya contratos voluntarios, las dos partes contratantes se estarán beneficiando. Volviendo al ejemplo de la papa y sus diferentes precios, solemos ver cuánto se ataca al intermediario por cobrar precios tan altos. Esta crítica asume que el beneficio del intermediario lo está generando a costa del cliente a quien le cobra un precio abusivo. Ahora bien, ¿alguien se detuvo a pensar por qué, si se trata de un trato tan injusto, se realiza con tanta frecuencia? ¿Alguien se detuvo a pensar en cuál es la alternativa? Un simpático video que puede verse en YouTube narra la historia de un individuo que decidió hacer un sándwich desde cero. El video se titula, ¿Cómo hacer un sándwich de 1500 dólares en solo 6 meses? Lo que muestra la historia es que el protagonista, al no poder comprar nada en su panadería amiga, debe conseguir uno tras otro los ingredientes para, amar, para armar su emparedado. Ahora bien, a la hora de conseguir pan, debe conseguir la harina para conseguir pepino y hojas verdes debe plantar las semillas, para conseguir leche debe ordeñar una vaca y así sucesivamente. Como el título lo indica, conseguir su almuerzo termina, termina llevándole seis meses y un gasto total de 1.500 dólares. Es decir que, en ausencia de los supuestamente abusivos intermediarios, tardaríamos seis meses en preparar el más sencillo de los almuerzos. Por suerte, podemos apoyarnos en la economía de mercado, la división del trabajo y los acuerdos voluntarios. En tiempos de Aristóteles solía pensarse que en los intercambios se trocaban valores iguales. Sin embargo, el aporte de la economía moderna fue sostener que, para las partes individualmente consideradas, el valor era diferente. Es decir que cada parte recibe algo que percibe como de mayor valor a lo que entrega. Si bien nos puede parecer muy descabellado que una actriz pague miles de dólares por un vestido, lo cierto es que si lo hace es porque valora más el vestido que los miles de dólares que entregó a cambio. Del otro lado del mostrador, el diseñador valora más los dólares que el vestido que entregó a la actriz. Es muy frecuente el caso que la actriz no pague un solo centavo por dicha prenda de vestir. Es decir, que el diseñador entregue de manera gratuita su mercadería su trabajo, pero si esto se da en el marco de una operación voluntaria, es porque ambos esperan beneficiarse. Probablemente el vendedor esté apostando a la publicidad que la actriz le dará a su marca y a las futuras ventas que esto generará. Si la situación descripta aquí arriba no se diera en la práctica, entonces no habría realización del intercambio. Si un vendedor no cree que le convenga entregar su mercadería por una suma determinada de dinero, entonces no lo haría y no habría acuerdo. Si el comprador de un auto no cree que el auto que está por comprar valga los mil dólares que el vendedor pide, entonces seguramente siga buscando otras alternativas. Cuando se lleva adelante el intercambio es porque ambas partes creen que van a ganar con él. Luego pueden mirar para atrás y encontrar que se equivocaron. Pero en el momento que este se realiza es porque ambas perciben que se beneficiarán. De otra forma, el intercambio no sucedería. Uno de los economistas más notables en destacar este punto fue el inglés William Stanley Hebons. Escribiendo a fines del siglo XIX, Hebons sostenía que los individuos procuraban Buscar y maximizar su utilidad obteniendo la mayor cantidad de lo que es deseable a expensas de la menor cantidad de lo que es indeseable. Pero Hebbons no solo destacó este principio generalmente aceptado hoy en día, sino que también descubrió al mismo tiempo que otros pensadores que la utilidad tenía la propiedad de ser marginalmente decreciente. Es decir, que a mayores cantidades poseídas de un bien, menor valor le asignamos a una unidad de dicho bien poniéndolo en sencillo si tenemos un solo vaso de agua dado que este servirá para saciar la sed le daremos mucho valor sin embargo si tenemos 150 vasos de agua perder uno no nos cuesta nada por lo que un vaso de agua tiene ahora que disponemos de 150 menos valor que cuando teníamos solo una unidad este principio de utilidad marginal decreciente llevó a Hebons a explicar cómo se beneficiaban ambas partes en un intercambio libre. Partiendo de la base de que Juan tiene 10 unidades de carne, pero 0 unidades de grano, entonces la utilidad marginal de la carne será inferior a la del grano. En este contexto, Juan buscará intercambiar con Pedro, quien presenta la situación inversa. Tiene 0 unidades de carne y 10 unidades de grano. Realizando el intercambio de una unidad de carne por grano, ambas partes se benefician. Juan recibe una unidad de grano con mayor utilidad marginal que la unidad de carne que entregó a cambio. Del otro lado, Pedro obtuvo una unidad de carne con mayor utilidad marginal que la unidad de grano que entregó a cambio. Los beneficios del intercambio durarán hasta que la situación encuentre un equilibrio, donde ninguno de los dos encontrará beneficioso seguir intercambiando. Allí, ambos habrán maximizado su utilidad es preciso aclarar que la idea de que los intercambios mejoran el bienestar de ambas partes se da solamente si estos son voluntarios si una persona me fuerza a entregarle mi dinero claramente ambas partes estaremos realizando un intercambio pero este no será voluntario en este escenario mi contraparte recibirá un beneficio pero a cambio de mi padecimiento en dicho caso, no hay ganancias derivadas del comercio, sino ganancias de un solo lado producto de un arrebato. La realización de que los intercambios voluntarios generan ganancias para las partes echa por tierra cualquier teoría de la explotación o de la dominación de unos grupos contra otros. Tal vez la aplicación más extendida de la teoría de la explotación sea la que Marx llevó al campo de las relaciones laborales. De acuerdo con el economista alemán, los trabajadores se ven explotados por los capitalistas, quienes extraen de ellos la plusvalía sin pagar lo que verdaderamente corresponde. A la luz de la teoría liberal del intercambio voluntario, esta concepción se cae a pedazos. Es que es lo mismo una relación laboral que una relación de socios de dos comerciantes o de un cliente y una empresa que produce bienes. Siempre que dos partes intercambien de manera voluntaria, ambas se estarán beneficiando. La economía no es un juego de suma cero. Cuando un trabajador acepta trabajar ocho horas diarias por un salario determinado, valora más el salario que está recibiendo por su trabajo que las ocho horas de trabajo que tiene que entregar al capitalista. Por el contrario, el capitalista valora más las ocho horas de trabajo que el monto de dinero que está destinando para contratar dichos servicios. El mercado no es un lugar donde unos ganan a costa de otros, sino a donde todos voluntariamente acuden para recibir las ganancias derivadas del comercio. Este es un principio fundamental de la economía liberal.